Bueno, mi nombre es Manuela del Carmen Ortega Reyes, vengo de una comunidad llamada La Lagartera del municipio de Camoapa, soy secretaria suplente del consejo y soy también este concejal propietaria. Nosotros en la comunidad estamos organizados, somos un grupo de 12 mujeres y un grupo de 12 jóvenes. Algunas veces se integran más 14 jóvenes. Nosotros consensuamos ideas, debatimos sobre las necesidades de los jóvenes, especialmente de las mujeres como tal, porque no son realmente necesidades de toda la comunidad, pero algunas veces también las necesidades como comunidad son diferentes a las necesidades de los jóvenes. Primero, Primeramente veníamos dos o tres de cada comunidad. Eh, incluso de la lagartera veníamos dos mujeres y dos jóvenes y así sucesivamente. Antes, como no teníamos agenda, nunca sabíamos priorizar ni sabíamos qué hacer, cuál era la necesidad de mayor importancia o cuál era la, la, la de mayor prioridad. Siempre nosotros agarrábamos una de tantas necesidades y metíamos la propuesta, pero no sabíamos si realmente esa era la, la de mayor necesidad, en cambio ahora las tenemos agendadas y hacemos por votaciones, entonces eso nos identifica a nosotros que cuál es la que tiene mayor importancia en la comunidad o cuál como comunidad nosotros determinamos que es la de, de mayor importancia. Pues. Yo pienso que es un trabajo más ordenado, es un trabajo mejor. Tenemos como más coherencia y tenemos respaldo de, de, de, de esas agendas para nosotros presentárselas ante el Gobierno Municipal. Yo les invito a todas las mujeres y a todos los jóvenes que hay que seguir trabajando las agendas. Son muy importantes para llevar en orden nuestro trabajo. Este es un avance que nosotros hemos tenido y no lo podemos dejar caer con o sin proyectos. Tendríamos que organizarnos y seguir adelante trabajando.